Estamos viendo ahí es un spark gap giratorio para poder darle frecuencia al salto de chispa. Nicola Tesla hablaba de energía, vibración y frecuencia. ...para poder establecer una armonía entre dos partes. Vamos a elevar la frecuencia... Y comprobamos que hay energía. Está fallando un poco acá. Bien. Este tipo de equipos se controla en tres partes. Se controla la energía. Podemos subirla o bajarla. Vamos a subirla un poco. En este reloj podemos ver. Acá podemos ver lo que estamos usando y acá es lo que va a entregar. Vamos a subirlo un poquito más. Bien, ¡Ah! pega unos toques hermosos. Bien, vamos a subir la frecuencia. En algún lado está tocando, parece. Oh, se cortó la luz Volvió a pasar Lo mismo Que me pasó hoy Se ve que este sistema A ver si podemos iluminar un poco dónde está la térmica Acá la tengo Vamos a apagar esto Este sistema por lo que puedo ver Hace que se corte la luz Vamos a apagar acá Ahí está. Bien. Este sistema hace que se corte la luz y no entiendo por qué. Hoy lo probé por primera vez y al minuto de estar probándolo, el Variac explotó la luz. Sentí el fogonazo y se cortó la luz. Cuando fui a ver, revisé por todos lados y acá está negro esto tendría que ser rojo bueno y por ahí anda la lamparita que se carbonizó ahora volvió a saltar la luz no sé qué es lo que está pasando pero parece que hace que la energía se devuelva por el equipo y pase esto para solucionarlo lo que voy a tener que hacer es conectar al Runcorf a la batería ahora la estoy conectando al Variac para hacer la prueba pero voy a tener que conectarlo a la batería para que los pulsos estos que están volviendo a la corriente vuelvan a la batería y no se nos corte la luz. Pero bueno, eh, lo que hice fue diseñé esta rueda de cobre que tiene puntas. Esto bueno, hay que ajustar, asegurarlo bien porque llega a salir volando, es una estrellita ninja. No te perdona, de esto te corta la cabeza, ¿no? bueno le puse este motor acá como verán está apoyado nomás y le puse una base para que lo podamos mantener parado esto se pone entre los dos spark gap que antiguamente los teníamos eh, pegaditos de esta manera bueno ahora está un poco imposible porque están estos vidrios de por medio Ahí está. antes la frecuencia la estábamos buscando a través del salto de chispa. Ahora la buscamos a través de la rueda. Ahí sería el diseño como estaba antes. Así que tenemos el Runcorf, tenemos las salidas del Runcorf que van cada uno al centro de cada capacitor, los cuales tienen una varilla que va hasta el fondo y adentro tienen agua con sal. No tienen... Papel de estaño por dentro, solo agua con sal. El papel de estaño lo tienen por fuera. Estos dos papeles de estaño se conectan entre sí a través de esta bobina, que es de calibre 3, y es tiene 20 vueltas. Luego sale de ahí uno a un rombo de cobre pulido, y el otro igual. Este es el experimento que, bueno... Estoy preparando para poder hacer levitar este pedacito de cuarzo. Eh, este pedacito de cuarzo lleva una chapa de este lado y una chapa de este lado. Cada chapita que uno le ponga va a ir conectada al Spark Gap. O sea, <coughs> una onda de corriente sinusoidal le va a entrar por acá y le va a entrar por acá. Ya con eso vamos a contraer o a hacer vibrar a la piedra de cuarzo. Por el otro lado, la piedra de cuarzo va a ir al medio de estos dos rombos. ¿Mm? O sea, esto va así, al medio de los dos rombos. Entre medio de los dos rombos, como les mostraba en el otro video, se produce una ionización entre medio de los dos rombos. ¿Mm? Entonces tenemos que provocar la ionización por un lado y luego la piedra en el medio con la corriente sinusoidal de manera vertical, la ionización de manera transversal y la corriente sinusoide de manera vertical. Este experimento se tiene que llevar a cabo en un ambiente frío, o sea no mayor de 10 grados. Yo voy a probar en este ambiente, temperatura ambiente, a ver qué es lo que pasa, pero según las cosas que leí, tiene que estar en un ambiente frío. Si nosotros observamos la fotografía original del experimento hecho por el doctor Kowski y Frost, dos personas que trabajaban para Telefunken, en los años 1919, Vamos a observar que el señor está abrigadísimo y es porque lo están llevando a cabo bajo un ambiente regulado térmicamente, no mayor de 10 grados. Así que bueno, una vez que nosotros efectuamos las dos posiciones energéticas para el cuarzo, el cuarzo comienza a emitir un humo blanco, según las cosas que he leído, y comienza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande y levita. Queda suspendido en el aire... Eh, las dimensiones que toma el cuarzo son 20 veces su tamaño O sea que si lo hacemos con este cuarzo vamos a obtener luego un cuarzo más o menos así de grande El cual va a quedar levitando entre medio los dos rombos Esto lo vamos a tener que ir separando para que quepe el cuarzo Y una vez que queda levitando nosotros le podemos cargar peso Ahí en lo que leí le cargaban 55 libras, que yo no sé lo que, cuántos kilos deben ser. Pero bueno, este es el experimento. Eh, se los dejo bien detallados para que lo puedan replicar en su casa. Recuerden usar una batería en vez de un Variac porque bueno les va a pasar lo que me está pasando a mí. Bueno familia, ojalá les haya gustado este video. Eh, vamos a seguir experimentando. Y bueno, por ahora, más que nada, dejo los datos. ...para que cada experimentador pueda experimentar de la manera correcta. Una cosa que te quería pedir es que, bueno, con respecto a estar acá en España... Eh, ...no nos está yendo bien. Eh, España está bajo radiación de las antenas, muy potente. Y bueno, nosotros somos una familia electrosensible, por lo tanto, desde que llegamos a España... ...la estamos pasando súper mal. Eh, lo que te quería pedir es que para todas aquellas personas que me han solicitado una dirección para hacer una donación eh, nosotros no le hemos podido responder en todo este tiempo Bueno, que quizás este sea el momento eh, Nosotros queremos volver a Latinoamérica para empezar a montar un laboratorio y poder emprender estos proyectos ya más tranquilamente Así que bueno, te quería dejar una dirección, es esta que está acá, para que tengas eh, una, una dirección para escribirme por si podés llegar a hacer alguna donación para nosotros y así nosotros podemos juntar el dinero para poder volver a Latinoamérica. Te agradezco de corazón lo que puedas hacer y bueno, lo dejo en tus manos. Te agradezco mucho y te mando un beso. Hasta el próximo video. Chao.